Si bien los síntomas de la demencia pueden variar mucho, al menos dos de las siguientes funciones mentales deben estar seriamente afectadas para que podamos hablar de demencia. Memoria, comunicación y lenguaje, capacidad para concentrarse y prestar atención, razonamiento y juicio y percepción visual. Las personas con demencia pueden tener problemas con la memoria a corto plazo como olvidar dónde pusieron el bolso o la cartera, pagar cuentas, planificar y preparar comidas, recordar citas o moverse fuera de las zonas conocidas. Muchas demencias son progresivas y empiezan por síntomas leves. No conviene ignorar estas señales y sí consultar con el médico cuando no podamos explicar los síntomas. Podemos estar ante una enfermedad tratable e incluso los síntomas si sugieren demencia, el diagnóstico temprano permite que la persona se beneficie de los tratamientos disponibles, le brinda la oportunidad de participar en ensayos clínicos, pero sobre todo le da tiempo para planificar su futuro.